Me voy a tomar un minuto y voy a imaginarme caminando por un sendero en el campo. Me conduce hacia un bosque y ahí puedo ver los árboles, las plantas. Hay mucho silencio y hay abundante vegetación. Hay diferentes tonalidades de verde. Siento que hay una atmósfera muy tranquila a mi alrededor y cuando levanto la mirada veo los rayos del sol brillar a través de los árboles y siento su calor penetrante y así me lleno nuevamente de energía.